Bienvenido a esta meditación guiada El miedo Síntoma de inconsciencia Cuando tú expresas la emoción del miedo Tus frecuencias bajan Tu poder baja Tu creación baja El miedo La inconsciencia Y la incertidumbre son lo contrario de certeza, sabiduría y amor. Para poder elevar tu espíritu a otro nivel, tienes que dejar de lado el miedo. Hoy elevarás tu espíritu a lo más alto de frecuencias positivas para empoderar tu alma a través de ejercicios mentales y emocionales, despertando la llama creativa incesante dentro de ti. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. Puedes ser sentado o acostado. Haz tres respiraciones profundas por la nariz para relajar tu cuerpo y soltarte por completo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mantente tranquilo. Una sonrisa. Una sonrisa grande. Estás sonriendo. No sabes el motivo. Simplemente quieres sonreír. Te sientes feliz, alegre, obsérvate, en este momento te invade una felicidad que no entiendes y no hace falta entender, solo siente la sonrisa en tu rostro. Hay felicidad en ti. Ahora viaja con tu pensamiento como si volaras. Ve a un parque. Comienza a caminar. Puedes escuchar el ruido de los árboles, ver las hojas caer, sentir el viento. A lo lejos puedes ver una persona. Puede ser quien tú quieras. Pero alguien que quieras mucho. Mientras caminas hacia él. Sientes un deseo enorme. De abrazarlo. Un abrazo el corazón, camina, acércate a esa persona, extiende tus brazos y abrázala, siente el confort de un abrazo. Sigue abrazando y observa un poco más de lo evidente. Puedes sentir como dos conciencias individuales se unen bajo un mismo sentimiento. Los dos corazones se acercan mutuamente un intercambio de energías directo del corazón de dos seres sensibles que se aman se quieren mucho ahora viaja en pensamiento a las calles de tu ciudad o lugar Comienza a caminar por ahí. Pasea un poco. A un lado tuyo puedes ver a un indigente. Una persona abandonada. Que carece de afecto alguno. ni siquiera recuerda cómo se siente el afecto. Su corazón se ha enfriado. Acércate a él. Abrázalo fuerte. Un abrazo enorme. Haz que esta persona recuerde la calidez del corazón. Repite esta frase. Mi corazón está contigo. Él sonríe. Recuerda. Retoma fuerzas. Gracias a ti. Ahora viaja en pensamiento hacia un paisaje, el que más te guste, un paisaje perfecto y hermoso. Puede ser el mar bajo un atardecer o las montañas bajo la lluvia, Se siente simplemente paz, grandeza. Viaja en pensamiento a la edad de un niño. Eres un niño o oh niña. Estás en un patio de juegos. Estás tomado de la mano de otros niños. Están formando un círculo. hay felicidad en el entorno todos comienzan a girar y brincar hay felicidad e inocencia gira gira con ellos no tengas miedo aquí todo es posible Siente la felicidad de un niño. Sonríe. No hay nada que te detenga. Brinca con fuerza. Salta alto. Observa la risa y felicidad de los demás niños. Deja ese lugar y comienza a volar. A veces hacemos daño a otras personas o no hacemos lo correcto. Si tienes alguna persona que crees que le has hecho daño, acércate a ella. Visualízala frente a ti. Acércate. Cierra tus ojos, haz una respiración profunda y di perdón, lo siento. Abrázalo y pronuncia nuevamente perdón. frente a ti, se conectan, se entienden y se perdonan desde el espíritu, se libera una gran carga dentro de ti. Después de esto, obsérvate a ti mismo parado frente a ti y pídete perdón a ti mismo. Por tus descuidos, por tu inconsciencia, aquello a lo que no te das cuenta y te haces daño a ti mismo. todo esto salga de tu corazón. Así se producirá una liberación espiritual. Ahora viaja en pensamiento y sube al espacio exterior. Observa tu hogar, la tierra, morada de millones de espíritus como tú. Obsérvala detenidamente. Ahora aléjate más y más hasta que ésta se vea como un diminuto punto en el espacio. Observa lo pequeña que es. Aléjate aún más, hasta que este punto desaparezca de tu vista ahí en ese momento contempla el espacio la grandeza de todo un lugar en el cual la tierra es un pequeño grano de arena siente un enorme espacio, un vacío y a la vez una unión con todo lo que hay, porque estás ahí, pues eres parte de este infinito. El ser espiritual y Dios son uno, por ese simple hecho, Eres abundante y no necesitas nada. Hoy has expresado energía amorosa al mundo. A ti. Esto abrirá una puerta a la abundancia y bienestar. Solo observa. Pon atención en los siguientes días y lo notarás. Puedes moverte lentamente si lo deseas para recuperar tu estado consciente por completo. Dejaré un momento la música para esto. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Thank you.